Thank <laughs> you. Esta vez traemos a Gaming Room, un juego que, para los más atentos al Twitch, sabréis de qué se trata. Tanto mi compañero Villalba, a quien ya conocéis, como yo, aprovechamos a finales de este verano de 2021 para probar lo último de Chivig, Stories of Mara, que salió el día 26 de agosto. Y es así que traemos hoy a Violeta Moldes, diseñadora narrativa del juego. Buenas tardes, Violeta. Hola. Para así ir entrando un poco en caliente, cuéntanos, ¿de dónde surge la idea de crear Stories of Mara? Eh... Es una calentada de olla. En, en el Kickstarter de Samarin Mara, eh, bueno, fue muy bien. No sé si la gente lo conocerá, pero eh, fue un Kickstarter que salió bastante bien. Y una de las recompensas de las más altas era que si llegaban como a 100.000, ahora me bailan las cifras, pero como si llegaban a una cantidad bastante alta, hacían una visual novel de Samarin Mara. Y fue una recompensa que quedó bastante en mi cajón. De hecho, de vez en cuando la gente decía, oye, la visa al Nobel que. Y ellos callaban, no, no decían nada. Entonces, eh, era un proyecto que estaba ahí encajonado, ¿no? Y eh, yo en. O sea, yo en marzo, así, la, la Asociación de Desarrollos de Videojuegos Española, eh, de, eh, Publicó un hashtag para aquellos estudiantes que estábamos buscando hacer prácticas en la industria de videojuego, que si alguien no lo sabe es bastante complicado porque <risa> nadie nos quiere. <risa> eh, entonces yo puse mi portfolio y desde Chivik me, me vieron, me mandaron un mensaje que dijeron que les gustaba mucho mi portfolio y tal, y que tenían un proyecto así. Me sonaba un poco raro, ¿sabes? Me sonaba al laboratorio de la parte de la droga. Pero yo dije, bueno. Eh, cualquier cosa me vale, ¿no? O sea, no me esperaba ni que me pagaran ni ni siquiera que fuera algo así, me esperaba estar haciendo rocas de, de Assassin's Creed en Ubisoft, ¿no? O algo así. Y entonces me propusieron el hacer la visual en plan yo, en plan literalmente yo, hacerlo, <risa> obviamente con su ayuda y, y su mentoría y tal, porque eran unas prácticas, eh, yo estoy estudiando en la universidad, pero salió de ahí, de que me encontraron y dijeron, oye, pues esto puede funcionar, ¿no? Y, de... ¿Y por qué el hecho de, de ser una, una novela visual, o sea, una aventura interactiva tal y no, no sé, cualquier otro tipo de videojuego? <risa> eh, básicamente porque la idea era eso: hacer un proyecto que costase poco. Eh, de hecho, o sea, es, el, el, es un departamento unipersona, ¿no? La Visual Novel soy yo y Diego, que es el escritor de Samarin Mar, ayudándome y luego Pablo, que es otro programador, también ayudándome. Pero básicamente es eso, lo hago todo yo eh, porque puedo hacer el arte 2D. De hecho, o sea, muchas de las instrucciones y personajes obviamente están sacados de Save porque aquí se recicla todo. Eh, pero otros los he hecho yo, eh, la escritura lo he hecho yo, el diseño lo he hecho yo, eh, la programación obviamente basándome en plugins de Unity y, y, y con ayuda de Pablo también lo he trabajado yo. Eh, y la interfaz la he yo, y básicamente era como que costase lo menos posible a ver cómo iba, y si iba bien, pues seguía para adelante. Y si no, pues era esa experiencia que me quedaba. Y, y aparte, ya que nos has comentado tal el tema de, de Samer y Mara, eh, ¿la relación es estrecha, directa y absoluta? O sea, ¿está todo marcado? ¿Tienes algo de margen, de amplitud? Cuéntame. Eh, el margen de amplitud que tengo es si a mí se me ocurre una cosa. Yo voy a Diego, que lo tengo sentado al lado, en la oficina, y digo, Diego, esto. Y la, básicamente el, el baremo de Diego, es, si le hace gracia, entra, y si no, no entra, y ya está. A ver, sí que, obviamente, eh, tengo la suerte de que los personajes están muy bien construidos. Eh, no sé vosotros, pero a mí es ha lo que más me gustó, porque obviamente me lo jugué en Speedrun cuando me cogieron para prácticas. Eh, lo que más me gustó fue la historia y cómo están construidos sus personajes, y es muy fácil eh, seguir construyendo y seguir tratándolos de la base en la que estaban, ¿no? Entonces tengo lo que ya escribió Diego en su momento, que de hecho tiene como varios documentos bastante extensos de la personalidad de cada uno, su background y todo eso, eh, y es básicamente que no interfiera con lo que es la historia original, obviamente. Pero también tenía eh, la restricción de que lo pudiera jugar alguien que no hubiera jugado el Samaritan Mara. Sí que es verdad que lo disfrutas mucho más si ya te lo has jugado antes. De hecho, a mí me gusta pensar que es como un regalo de lore, ¿no? A mí los videojuegos que me gustan, siempre intento muchísimo más el lore porque al final es lo que más me gusta. El Dark Souls creo que no me lo ha pasado en mi vida, pero me sé todo el lore porque me gusta muchísimo. Eh, pero o sea, quizá tiene esa restricción de... De que es super jugar desde fuera, y creo, por las críticas que he leído por ahí, eh, que se puede, lo puedes entender. Obviamente no vas a entender todo porque tampoco era la intención. La intención es que juegues el Samarim y nos dé dinero. <risa> es broma. Pero. Pero sí. Y fíjate, es que ya, ya que nos estás comentando, yo tengo una duda bastante existencial: que es. Eh, yo entiendo que esto, a fin de cuentas, es un proyecto después del Samarim claro. Pero. También existe la presecuela del Borderlands, que se lanzó después del Borderlands. Entonces, ¿esto está posicionado antes, durante o después del Summer in Mara? Después. Después totalmente. Eh, es una continuación hecho, absoluta. Es un DLC. A ver, DLC no, porque no es del Summer in Mara, ¿no? En plan, no juegas al Summer in Mara. Eh, es un spin-off, porque es eso. Es como un proyecto bastante aparte. Eh, es, o sea, es como... Es eso, el resto de proyectos que tiene Chivig, hay varias personas trabajando en ellos y tienen muchísimo trabajo detrás y en este soy yo. Es como, si no funciona, si al final todo esto sirve para nada, no pasa nada porque es un proyecto más, es como un regalo para los fans, ¿no? Al final es un poco lo, lo que se intenta conseguir y va después y de hecho, eh, no sé si lo sabéis, pero Chivig eh, como, como estudio lo que quiere conseguir es que todos sus videojuegos estén conectados, de hecho lo están. Eh, los juegos que, que están sacados ahora, que son el Dayland y el Samarin Mara principalmente, aparte del Stories, eh, tenemos a Moon que en Samarin Mara la encuentras braneando en la playa y es uno de los principales personajes en el Dayland. Y ahora acabamos de terminar el Kickstarter de Ancora, que Moon es la protagonista. O sea, es un universo en el que todo está relacionado con todo y de hecho, el Stories of Mara está relacionado a, obviamente con el Samarin Mara, pero con Ancora y con más juegos que, con los que, los que estamos trabajando. De eso, si no me equivoco, el lema de, de Chibi es creamos un universo, no videojuegos. Sí, <risa> básicamente. Eh, mira, ya que nos has comentado que básicamente tú eres la desarrolladora eh, de, el juego, o sea, de todo íntegro, ¿cómo ha sido el, el desarrollo? Claro, eh, a ti, por ejemplo, el tema de, de la pandemia, dudo que te haya afectado mucho. O sea, no sé cómo eh... tal, desde cuándo llevas eh, desarrollándolo, pero dudo que te haya afectado mucho porque a fin de cuentas no tienes que colaborar con nadie. A ver, no, con, el único, con los únicos que tengo que trabajar es con Diego y Pablo, en, en casos puntuales que los necesito. Eh, la pandemia no ha afectado nada, de hecho, o sea, el, el, el Stress on Mara, perdón, eh, Diego me dijo: no, no, esto lo escribes y en tres meses lo tenemos. Al final duró cinco. Empecé a, a trabajar en ello a finales de marzo de 2021 y eso terminamos en agosto. Que, bueno, y dándolo con la pregunta de cómo ha sido, eh, ha sido terrorífico. O sea, a ver, no. Eh, está muy bien porque, joder, es mi primera experiencia en videojuegos, ¿vale? Es mi primer juego, es literalmente mi primer empleo casi. Eh, y estoy muy contenta, la mayoría de gente que empieza a hacer videojuegos... Eh, no tienen idea, son normalmente un grupo de amigos que tienen una idea y mira, este dibuja bien y mira, yo soy programación y, y juntos somos el diseñador y el escritor y todo, ¿no? Y hacemos la idea, vamos a algún evento y, y igual hay alguien que lo ve y dice, oh, este juego es muy bueno y una publisher nos lo compra o no. La mayoría de gente se suele, o sea, no suele sacar nada de su primer videojuego eh, y yo sin embargo lo he publicado, el primer capítulo es gratis y el resto de capítulos los, los vamos a publicar y los vamos a vender, ¿no? Eh, eso es algo que, que dudo que mucha gente haya conseguido nunca, o sea, eh, sobre todo por eso estoy, sobre todo me agradecida con Chivijo obviamente por haberme acogido y haberme enseñado porque esto empezó con un contrato de prácticas y ahora ya me han cogido en la empresa eh, y me han guiado por todo el proceso, pero también es, o sea, todos, muchos de nosotros yo creo que soñamos con hacer videojuegos, eh, y o sea, Hacer videojuegos suena como un empleo muy guay, es como estas de Cuey Tester, que quién no va a querer trabajar probando videojuegos, ¿no? Eh, y luego cuando te enfrentas al trabajo de verdad, te das cuenta de que en realidad es duro, que en realidad hay muchas cosas que pueden salir muy mal y seguramente saldrán mal, incluso un desarrollo muy sencillito que no conlleva nada de riesgo, como ha sido no. el Stories of Mara. Eh, esta, o sea, tuvimos un problema con, con la, las builds al principio, que o sea tú en, en Steam no es que sean pejigueros a la hora de, de, las, mmm, como de las cosas que subes, simplemente se quieren asegurar de que no esté subiendo un virus, ¿no? Y tú subes la build y la, ellos la revisan, ven, qué o sea, ven cómo es el juego y te lo aceptan, ¿no? Eso es normalmente el procedimiento normal. Y si hay algún bug catastrófico que te hace romper el ordenador, dicen, oye, chaval, ten cuidado que esto aquí peligra, ¿no? Bueno, pues nos tocó el revisor, pero de verdad, más pijino del mundo. Nosotros habíamos puesto en, la, en lo que era la descripción de Steam, eh, Bone With Your car", entonces en plan, puedes hacerte tu amigo de tus vecinos y, y te expresas mediante maquetas y es todo muy chulo, muy guay, ¿no? Bueno, pues eh, eh, teníamos que subir la build ya para poder cambiar la fecha de estreno que la habíamos puesto antes de lo previsto. Eh, entonces, yo subí una build que yo sabía que tenía bugs porque o sea, es un juego muy lineal y es como que si llegas a un sitio es muy probable sobre todo si nos ha testado bien que fue el caso que aún quedan bugs por resolver no eh, se te para el juego y no puedes seguir continuando cuando juego pues yo al subir esa Google eh, como a los 20 minutos de juego ya se paraba yo solo sabía porque me habían dicho no no pasa nada es para verificar que lo que está subiendo es algo que es un juego no es cualquier otra cosa ¿no? y de hecho no sé vosotros, pero yo he jugado muchos juegos en Steam que tienen bastantes bugs, o sea, es algo normal. Bueno, pues como el revisor no había llegado al punto en el que podías hacerte amigo de tus vecinos, en plan, él nos ponía específicamente en el correo, es que no han podido hacerme amigo de mis vecinos y no he podido expresarme a través de barcos. Entonces, este juego no se sube a Steam. Y estuvimos así como, un mes, pero fácilmente un mes. O sea, fue estúpido, no lo, no lo entendía nadie. Y me, eh, ya... O sea, me tenía que ir de vacaciones porque tenía un compromiso familiar ¿no? y me tenía que ir de Valencia. Y, o sea, yo trabajando, pero de verdad, trabajando como hasta, o sea, desde que entraba hasta que salía, como toda la jornada y más de la jornada porque era como, Dios mío, no sé cómo, o sea, no sé qué hacer ya para contentarte porque nada le valía a este señor. De hecho, quitamos esas cosas de la, como de la, de la inscripción para decir, mira, es que ya no puedes hacerte amigo de tus vecinos, este juego no va de eso, va de leer y ya está y estaba comiendo con un amigo, que también trabaja en Chibi y, y me llegó un mensaje de mi jefe, me dice Violeta, estamos probando la Google, puedes irte vacaciones, y yo, gracias a Dios. Y esto todo siendo un contrato de prácticas, mi eh, primer juego y tal. O sea que, aun siendo lo que es un juego muy, muy sencillito, porque es que es muy sencillito y, y no tiene mucho, eh, Puede ser terrible, yo creo que esto le pasa, o sea, que le debe pasar a todos los desarrollos de videojuegos Que aún, con la cosa que tú dices, esto es una chorrada, esto es muy fácil, ¿no? Eh, te tiras de los pelos, te tiras de los pelos Bueno, como experiencia inicial ahí para, para tener un poco la acogida, ¿no? De lo que es el mundo del gaming, te ha servido, ¿no? Sí, sí <risas> hay la experiencia de, del desarrollo de videojuegos eh, A fin de te cuentas, es, es, mal, es sí. lo que tú has dicho, hay miles de juegos en Steam con bugs por todas partes hay juegos que los tienen literalmente a propósito, o sea, a propósito. Sí. No sé si conoces el Doki Doki por un casual. Mira, tengo, o sea, tengo trauma con el Doki Doki porque obviamente esto es una Visual Novel y yo he tenido que hacer una investigación previa de Visual Novel. Lo he hecho, lo he hecho a propósito precisamente por eso, porque es lo mismo, solo que un poco más... hacia el otro lado, hacia el sí, lado oscuro, sí, digamos, de Steam. hacia el lado oscuro. Es que, o sea, nosotros estamos en una incubadora de empresas aquí en Valencia, se esa mananzadera, eh, y yo, o sea, eh, a mí me han puesto a la entrada del baño, en plan, a mí me estar en la entrada del baño. O sea, tuve que traer a un ambientador el primer día porque salía fatal. El caso es que, como tuve que hacer investigación, pues tuve que jugar a Visual Novel, obviamente, ¿no? Entonces, y y tuve que jugar al Loki Doki. A Loki Doki. Dios. Todo, por detrás, todo el mundo, todo el mundo mirándome la pantalla y yo, de verdad que estoy trabajando, de verdad, estos <risa> trabajos, lo siento. <risa> mucha vergüenza, mucha vergüenza. Sí. digo justo para ponértelo ahí ahí sobre la sobre la misma línea de hecho hubo un momento en el que le encontré cierta semejanza al juego porque en algún momento por boost que desconozco pero eh, se te ponía no me acuerdo cómo no me acuerdo cómo se llamaba la, la niña ahora mayo mayo que es la, la niña loba chiquitica sí, vale había un momento gato, en el que es un gato siempre sí. siempre siempre los confundo eh, pues había un momento en el que se te ponía el el personaje así en png tal cual boom en medio de la pantalla y yo me quedé yo con soy... cara de espera, ¿qué? yo supongo que no lo conocía. Como Mónica cuando se te ponen delante sí, de la pantalla. Pues sí, literalmente sí, sí. así. Hostia. Literalmente así. Y dije, ¡buah! Tal cual. Tal cual. Eh. LOL. <risa> Después tengo que revisar eso porque eso no debería pasar. Eh, aparte de eso, te quería comentar. Y es una cosa que, que, que me hace mucha gracia porque sí, tú mismo lo has, eh, tú mismo lo has dicho. Es, es un juego bastante lineal, tal. No tiene mucho misterio. Pero, oye, el tema de los barcos... O sea, las maquetas me flipan, pero literal. Claro. Lo poco que está dibujado por mí... A ver, los, los diseños son... Obviamente, son del juego anterior, ¿no? Me alegro mucho que, que te hayan gustado. Eh, lo, lo dijo lo Diego en una charla que hemos dado hace poco en un festival. Eh, si no sabes hacer videojuegos, copiamos. Y yo lo que he hecho con las maquetas... Eh, me basé muchísimo en un juego de, de Construct Team que ahora no me saldrá el nombre. Básicamente va de que tú eres un asesino, ¿no? Y vas a ver a saber a un amigo que un amigo tuyo, ¿no? Que te como que te acoge, que es florista. Entonces él se dedica a hacer ramos de flores por encargo y te enseña el significado de las flores, ¿no? Cada flor está asociado a un sentimiento y tal. Y si pones más de unas o de otras eh, y las vas a entregar, por ejemplo, a un funeral ¿no? a, o a una cita de enamorados, eh, las consecuencias cambian. Entonces, eh, bueno, yo estudio diseño de tecnologías creativas y he llegado mucho a teoría de color y tal. De hecho, tenía un libro durante todo el desarrollo que es así de tocho que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? O sea, ya, ya no acuerdo, ¿no? Eh, no sé, bueno, es un libro de teoría de color bastante conocido, ¿no? Que te eh, cada color principal te lo desglosa muchísimo, los diferentes significados en todas las culturas y las combinaciones que significan. Al Entonces, igual que marketing, claro. Te, sí, o sea, es un básicamente eso. Por ejemplo, el rojo que te da hambre, ¿no? O el naranja y el amarillo, que es como los colores del McDonald's y tal. Pues eh, Yo lo que quería hacer era un poco eso. No sé si se ha conseguido. Mm, mi miedo es que realmente no, porque. Tú con los barcos es que tú eliges la maqueta que quieres hacer, el color y la, la decoración, ¿no? Entonces, dependiendo de qué le regales a quién, eh, va a tener una reacción u otra. De hecho, eh, por poner el ejemplo más obvio que se me ocurre, eh, Litio te dice que le gusta el color rojo, si le das el color azul te dice, oh, quería el rojo, ¿sabes? En plan de, qué rollo. Pero luego hay cosas más eh, obvias, porque lo de Litio es como tutorial, ¿no? Que Aquila es un personaje que es un élite. En el universo de de Summer y Mara, los élites de una raza como hiper tecnológica, y de hecho son todos adictos a una fruta, en plan, literal, que si no se toman tres dosis al día, eh, entran en mono. Y, y esto es total... O sea, es que me hace mucha gracia porque todos los videojuegos de Chibi tienen una apariencia así muy colorida y, y lo, lo suelen calificar para niños y tal, pero luego... Eh, te metes un poquito en la historia de los personajes y te das cuenta de lo que están diciendo de verdad y efectivamente Aquila es un personaje que viene de una, de una raza que son drogadictos todos y como por decimos colonialistas, o sea, la trama de Isamri y Mara es que van a colonizar el planeta y entonces él le, no quiere saber nada de su raza, entonces tú si le regalas un barco azul o violeta que son los colores predominantes en la piel te dice eh, o sea, esto es bastante racista, es como... En base, no, porque yo, de hecho. Color... en base a eso elegí yo, de hecho. Joder. Pues es, es literalmente como lo que... no, A ver, obviamente está un poco apuesta, ¿no? En plan de, entiendo que la gente dejará el azul para Aquila, porque azul aquila, ¿sabes? Porque lo están reduciendo al final a lo que es el color de su piel, que es lo que el más odia. Eh, es como, yo le meto muchísima profundidad a, a temas que luego igual no la tienen. No, sí, pero... sí, pero está bien. A fin de cuentas, eres la diseñadora <risa> narrativa y, y. Y coño, lo has hecho por algo. Además, eso ya te digo, o sea, es que. Personalmente, sé que es mucho pedir, pero es que me gustaría muchísimo que pusieses solo una. O sea, digamos, una sección aparte para poder elegir directamente y hacer todas las combinaciones que se te ocurran en el menú principal. Te lo juro, Porque que real, que me quedé con ganas de hacer eso. Me quedé con Tomá, ganas de decir, no, no, no. quiero probarlas todas. Qué guay. Pues me alegro un montón que me digas eso, porque. Mmm, o sea, yo soy masoquista y mmm, lo que he hecho ha sido literal hacer. Creo que son como 170 combinaciones posibles que hay de colores, maquetas y. y decoraciones. Creo y que, que hay un seis. Tipos, de cada uno. Seis colores y cinco decoraciones, sí. ¿puede ser? No, cinco colores y, y cinco decoraciones, sí. Pues... Eh, y además. También como la, la fase previa, que es sin color, ¿no? Eh, hice cada... O sea, hice cada... Ahí... Much, el, el juego pesa más de lo que debería, porque tiene muchísimos archivos de imagen, que es lo que más pesa cuando subes una build, y es sobre todo por los barcos, porque cada combinación de barco existe. Y yo lo quería hacer, de verdad, de hecho, lo, eh, en un principio, la, la idea de los barcos, tú los podías cortar y, y podías pegar entre sí, ¿no? Y... O sea, había, había una mecánica que ya estaba como casi desarrollada. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo y de, de que eso para testear bugs eh, es bastante complicado, sobre todo si lo estás haciendo de cero y sobre todo si esto es un proyecto que en teoría el presupuesto es mínimo, ¿no? No podía tener a, a mi programador conmigo testeando y tal todo el rato. Entonces, al final lo cambiamos por responder preguntas. Eh, que es muchísimo más fácil lo puedo hacer yo sola porque es extremadamente sencillo hacer eso y mi idea era que, que tú los barcos que, que hicieses que se te guardaran como una galería no las tres También, galerías de al... pues era mi idea lo que pasa es que son eh, por tiempo sobre todo y por o sea de hecho una de las principales críticas que tiene Stories of Mara que es totalmente legítima, es que no tienes slot de guardado, no puedes volver para atrás. Eh, y yo entiendo que esto para una Visual Novel, que tienes varias elecciones y que tienes que elegir varias, lo suyo es que puedas guardar el estado en el que estás, probar una y si te convence, sigues, y si no, vas a la otra. Eh, lo mismo, por cuestiones de tiempo y de presupuesto no se, no se hizo. Eh, en, en, o sea, en las siguientes actualizaciones sí que lo haremos. O sea, está totalmente previsto, porque no puede haber una Visual Novel que no tenga estas opciones, ¿no? Pero eh, sí, o sea, a mí también me da mucha rabia. Yo también me hubiera encantado que usted hubiera estado presente, porque además sé que la gente comparte eso, ¿sabes? En plan, mira este barco, sobre todo, os vi el streaming, obviamente, y, y en el último barco, que creo que tu compañero quería elegir el, el barquito de papel, me hubiera encantado que lo hubiera elegido, porque es el mejor. O sea, es el mejor. La, las respuestas con barquito de papel son las mejores, porque. Teniendo como toda tu disposición, tienes madera, tienes pegamento, tienes pintura. ¿Y un barquito de papel, claro que sí. Claro, tú eliges a hacer un barquito de papel de mierda que lo puedes hacer con el papelito que te dan en el bus y se lo regalas a alguien, que me parece muy gracioso en sí, ¿no? Eh, y me hubiera encantado ver a la gente diciendo, mira el barquito de papel, porque además todos los barquitos de papel son bastante cutres. En plan, el de las conchas, el que cuando le pones decoración de conchas, las conchas como que se están medio despegando. Sí, me hubiera encantado, me hubiera encantado pues para ir ya cerrando un poco que se nos está yendo un poco Uy, el tiempo perdón no no no eh, en absoluto bien. o sea precisamente esto esto estaba todo planeado eh, <risa> directamente así un poco en resumen vende el juego al público ya está para ti vale eh, Estoy soñada es eh, una telenovela eh, en la que básicamente uf, cómo va a venderlo es que nosotros lo vendemos como subopera no que es traducción de telenovela en la que tienes eh, unos vecinos, eh, o sea, tienes a tus vecinos y tienes una isla llena de personajes, eh, cada uno más peculiar que otro, y tienes que lidiar con ellos, tienes que lidiar con que pasen de ti, tienes que lidiar con que se vayan a su rollo, que te cuenten historias que no te importan, todo mientras tú vives una crisis de ansiedad personal bastante importante, eh, no, quieres, no, no sabes si quieres trabajar de lo tuyo, si quieres irte a, a tomar tu quieres tomarlo todo por culo y, y irte por ahí a navegar o a cuidar cabras y mmm, lo estoy vendiendo fatal, pero bueno, el caso es que <ríe> no lo voy a vender, simplemente os voy a decir lo que es historia para mí. Para mí es el, una especie de, de viaje eh, no de autodescubrimiento, pero sí de plantearte un poco cuáles son tus valores, qué es lo que aprecias y lo que no, cómo te comportas frente a ciertas situaciones, qué pasa si un vecino tuyo racista con otro vecino tuyo, qué pasa si tu mejor amigo eh, no, no te presta atención, qué haces en esos casos. Eh, para mí, como diseñadora narrativa, quizás parma un poco, pero me gusta muchísimo que la gente se plantee los juegos como qué haría así, es mi espacio libre, para poder cagarla y que no tenga absolutamente ninguna consecuencia porque siempre vuelvo, puedo volver a intentarlo otra vez. Entonces, Historias of Mara, yo entiendo que tiene esa capa de... de ilustración infantil y de juegos para niños que tienen todos los juegos de Chivik, pero aparte de que creo que es un arte muy bonito porque es un arte que es... las directoras de arte... No, aparte de que lo haga yo, pero... O sea, yo simplemente copio, los directoras de arte son Caro y Miriam Marea, Caro Guaro, eh, y hacen un arte precioso y... y eh, la combinación de la escritura de Diego con su arte me parece eh, de verdad una, una, o sea, una maravilla. Es, son unos personajes que llegas a creer muchísimo. Yo me sorprendía a mí misma durante el desarrollo hablando con Diego diciendo cosas que harían ellos o que no, porque sientes que los, los conoces, ¿no? sientes que ya son parte de ti. Eh, yo simplemente me he dedicado a copiar y a reproducir todo eso, eh, con mucho texto. Si no os gusta leer, no juguéis Stories of Mara, porque he visto muchas, muchas reseñas de que tiene mucho texto. Efectivamente, es un aviso al novel. Efectivamente, un aviso al nombre es lo que sí. tiene. Pues dicho esto, gracias por estar con nosotros, Violeta. Muchas gracias a vosotros por tenerme. Y gracias también al equipo de Chibig, a quien también deseamos un buen desarrollo de su próximo juego, como ya hemos dicho, Ancora los Days. Y a los oyentes, os recordamos Stories of Mara de Chibig disponible de Steam. Bienvenido a nuestra Gaming Room, aquí podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo del videojuego, actualidad, recomendaciones, análisis y mucho más. Gaming Room, escúchalo los lunes a las 7 de la tarde en Euskadi Digital.